muy oportuno así en este contexto de naturaleza de jardín de mensajes cromáticos directos para tu alma eh, recordar que estamos justo estos días a partir del 21 de junio celebrando en los andes el año nuevo andino un nuevo ciclo un nuevo pachacuti como dirían los abuelos un tiempo que se repite renovándose, una vuelta al ciclo del Tata Inti, del Padre Sol, aquí en los Andes, celebramos con ceremonias, con rituales, con meditaciones, con ofrendas, con silencios, este nuevo solsticio de invierno en el sur, que nos recuerda que somos parte de un conjunto de ciclos naturales. Es más, que nos recuerda que somos nosotros, tierra, naturaleza, Pachamama, como decimos aquí. Eh, y esto supone que son ciclos naturales que se van renovando, que se van repitiendo sin repetirse. Una invitación a que podamos ir... Eh, cerrando eh, ciclos, abriendo otros, eh, el atardecer, la puesta del sol, la hora vespertina, de esa pausa del descanso nocturno y un nuevo amanecer, se repite todos los días, se repite todas las semanas, todos los meses con el ciclo de la luna, luna nueva, renovación, luna llena, en la plenitud energética y con los solsticios y equinoccios, momentos energéticos fundamentales para tomar energía previamente, para evaluarse y luego para eh, renovarse, para rediseñarse, para hacer un borrón y cuenta nueva, esa especie de ingeniería existencial. Estamos a punto de celebrar el Inti Raymi el solsticio de invierno, la fiesta del sol inca, tiempos de introspección, de viajar a nuestras profundidades, de meditación, de reflexión, de bucear profundo en ese misterio llamado vida y comenzar a asumir la responsabilidad de estar caminando sobre la tierra, de estar respirando, de estar eligiendo, porque recuerda vivir es elegir. Nosotros hace ya mucho tiempo que celebramos un momento como este de la manera como hacían los abuelos, con rituales y ceremonias, con enseñanzas, con evaluaciones, con consagraciones. Nosotros aquí en nuestra comunidad Jarajpacha, en Bolivia, en Cochabamba, eh, celebramos durante varios días, como era antes, básicamente para... Asumir la responsabilidad de estar, de estar vivos. El agradecimiento por esta oportunidad, por esta aventura evolutiva. Y también la posibilidad de continuar aprendiendo, de continuar evolucionando. Sellamos un ciclo, abrimos otro, consagramos lo nuevo, aprendemos, extraemos la enseñanza, de lo que ya pasó, no hay arrepentimiento, no hay culpa, hay solo evaluación, sobrevolar a lo que ya transcurrió y agradecer, extraer enseñanza y luego consagrar lo que, lo que se viene. Esa es la dinámica en la que estos días vamos a ir eh, caminando aquí en los Andes, en nuestra comunidad Janajpacha, en Bolivia. Eh, son ocho días en los cuales Pasan cosas internas y externas. De pronto nos vamos dando cuenta que el tiempo está pasando. De pronto tomamos conciencia que no es el tiempo el que pasa. Que somos nosotros los que nos estamos marchando. Hacer conciencia de nuestra fugacidad. Darnos cuenta que estamos de paso. Valorar la vida y sus detalles. Convertir eh, la secuencia cotidiana en un fabricar buenos recuerdos. Y hacer que tras ellos haya enseñanza, haya amor, haya humor, haya creatividad, haya compartires y solidaridades y reciprocidades. Esa es la propuesta de nuestra filosofía y besama. Esa es nuestra manera de vivir aquí en Comunidad Jaraspacha en Bolivia. Soy Chamalú. Hace muchos años tuve el privilegio de contribuir a la fundación de esta utopía encarnada, y hoy decirte que seguimos adelante, donde sea que tú estés, recuerda que un solsticio de verano al norte, de invierno al sur, es un momento energéticamente relevante, importante, un, un momento en el que podemos ir eh, sintiendo una cascada transparente, de energía para energizarse, para renovarse, y un momento también para retornar a, a la tierra, para sentir otra naturaleza. Si sí, fíjate, en este momento, con ese fondo de agua corriendo, de animales eh, eh, transitando en las proximidades, con estas flores que decoran este momento, quiero aprovechar para recordarte la importancia de no eh, volverte demasiado urbano, urbana, de fugarte de la ciudad siempre que puedas, de, por un lado la, el viaje hacia adentro eh, posibilitando que tú puedas en un contexto de silencio meditativo bucear tus profundidades, pero también está la otra fuga, el fugarse a la naturaleza, a la madre tierra, el fugarse a la montaña, al río, al bosque y en ese proceso nos iremos dando cuenta que que todo está vivo, que todo es uno, que la naturaleza es un libro abierto, lleno de mensajes codificados, reservados para quienes germinaron su sensibilidad precisamente en este tipo de circunstancias, así, en la naturaleza, en silencio, meditación, en ceremonia, con rituales, con ofrendas, y con ese alerta sereno que nos permite darnos cuenta que realmente... Algo está pasando, nosotros nos estamos marchando. Cada vez que cumplimos años es un año menos de vida. Cada vez que celebramos un nuevo solsticio de invierno, verano, es un tiempo más que ha transcurrido, otro que se va abriendo. Y la invitación de convertirnos en buenos aprendices. Esta es una invitación para que tú aproveches de una manera diferente este solsticio de invierno o verano, según donde esté ese hemisferio sur o norte, y que puedas eh, beneficiarte de, de ese caudal de energía que se abren en momentos de solsticios y equinoccios, para quienes están receptivos, para quienes están reverentes, para quienes comprendieron que la vida... Eh, no es un comer, eh, trabajar, descansar y luego renovar la jornada laboral en un contexto de mera supervivencia eh, arropados por un estrés que termina abreviando nuestra vida por ahí no, es eso es supervivencia nosotros cultivamos la vida cultivamos eh, la plenitud cultivamos la inocencia lúcida cultivamos el arte sagrado de vivir convertido no una colección de técnicas sueltas, no en eventuales rituales desconectados del día a día, sino como una actitud ante la vida, como un estilo de vida donde la vida sea lo más importante. Quiero recordarte antes de despedirme, el momento está llegando, el 21 de junio y desde el día previo comienza a ocurrir en el universo, en nuestro eh, cosmos cercano y en nuestro mundo interior un conjunto de movimientos que nos hablan de renovación de, de evaluación en lo personal de ir identificando aquellos aspectos que ya no queremos que nos acompañen y también de la posibilidad de ir eligiendo y consagrando lo que queremos sembrar en el jardín de nuestro corazón es así como viviremos en la comunidad jaraspacha en Bolivia en nuestro Hampiwasi, en nuestro Centro de Salud y Terapias, en, aquí cerca, entre los Andes y la selva, precisamente, en ese mandala eh, arquitectónico, en esa comunidad ecológica que hemos construido hace ya varias décadas y que tiene sus puertas abiertas para quienes sospechan que la vida es algo más, mucho más que solo eso que hace la gente todos los días quiero invitarte a que tú puedas, donde sea que estés, interiorizar en este solsticio de invierno-verano, ese 21 de junio, que tú puedas hacer una pausa, que te permitas destinar un poco de tu tiempo cada día, estos días, para sumergirte en ti mismo, para acercarte a la naturaleza, para tener tiempo de reflexión y meditación, para estar receptivo, así abierta, a que la energía de este solsticio de invierno o verano pueda llegar a tu campo energético y fortalecer esta, este tu campo energético en tiempos como estos. Hay tanta confusión, hay tanta desinformación, hay tanta ansiedad, hay tanto miedo y sin embargo para quienes están buceando en sus profundidades esto apenas es un impulso que nos recuerda que la vida sigue siendo maravillosa. A pesar de todo, pase lo que pase, la vida sigue siendo una aventura evolutiva que nos invita a disfrutar del cada día, aprendiendo, compartiendo y por supuesto, celebrando. Recuerda, 21 de junio, solsticio de invierno en Los Andes, en el sur. Un momento que puedes aprovechar para dinamizar tu proceso evolutivo y apertura de conciencia desde los Andes, desde Bolivia, desde nuestra comunidad garajpacha, un fraternal saludo y un feliz solsticio de invierno en los Andes para nosotros. Gracias.